tenemos esto pues simplemente lo movemos acá porque igual ah, bueno no lo podemos dar editar plane, pick up Plane este y ya nos queda pero entonces el problema es que esta distancia bueno, aquí tiene dos metros ¿no? entonces si yo le doy editar tipo y le y selecciono que esta distancia la han ido sea 2000 la longitud que es la que tenemos aquí en el proyecto lo hace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 la otra vez porque no es que problema si solo era este ah, vamos al otro lado vamos a right no, back no es que me problema ah, vamos a editar esto si sí, está bien 30 30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 No, oh no, generic models mm. como así blocks mm. dice que el parámetro blocks está mal pero Okay. Mm -hmm. No, coño, ¿qué sucede? Me Ahorita no ha funcionado bien, y ahora no sé qué pasa. Vamos a ver. Pausemos. Bien, ya, ya solucionamos ese, ese problema que nos estaba ahí generando. Ya otra vez volvió a quedar acá.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 Thank mm -hmm.